Costa Rica es el país número uno en el uso de agroquímicos. Se usan 18.3 kilos por hectárea, superior a China, que usa 17. Entonces, la universidad siempre se enfocó en ver qué alternativa buscaba. Violes se le dio el término este, para determinar a todos aquellos productos biológicos desarrollados desde hace 30 años en el Laboratorio de Microbiología Agrícola. Entonces ha ido aumentando la necesidad en los cañeros, en los arroceros, eh, meloneros, sandía, eh, tomateros. A todas estas personas hemos estado llegando y con el apoyo de, de Diprovit, de Proinova, de hélice de Auge, hemos logrado ir aumentando cada vez más la cantidad de personas que llegan a nosotros. Un citómetro es un dispositivo que se utiliza para hacer diagnóstico clínico. Son dispositivos costosos que utilizan internamente láseres para generar diferentes colores que permiten entonces activar los fluorocromos, ¿verdad? unos brillos que se aplican a las células o a los virus, que permiten entonces hacer un conteo y este diagnóstico. En El capo clínico que nosotros trabajamos eh, se utiliza mucho para el diagnóstico de leucemias, para el eh, diagnóstico de enfermedades también como alteraciones inmunológicas y eh, muchísimas cosas, ¿verdad? Entonces, las aplicaciones son miles, en realidad, lo que hay para la citometría de flujo en la clínica y en la investigación. Lo más disruptivo que tiene esta innovación precisamente consiste en que estamos sustituyendo los componentes costosos de un citómetro convencional, que son estos láseres azul, rojo, verde, etcétera, por un único láser que es capaz de generar diferentes longitudes de onda, diferentes colores con una sola, digamos, inversión en este componente que es costoso. Este proyecto representa una oportunidad muy buena de llevar algo de la parte de básica, de ciencia básica, a la aplicación y es porque este tipo de láser nunca se había pensado poner en un citómetro de flujo. Somos, son unas estructuras esféricas que se componen de nanopartículas de hidroxapatita, que es el principal componente inorgánico de los huesos. Nosotros tenemos más de una década de trabajar con este material. En este momento creemos que pueden haber dos vertientes al menos. Una es la liberación controlada de drogas, de que puede ser unas, estos cuerpos, lugares donde podemos atrapar ciertas sustancias, medicamentos que pueden ser liberadas de a pocos ¿verdad? específicamente. O también, eh, como son formados precisamente del material que forma nuestros huesos, más en sistemas regenerativos de óseos o de rodilla, cartílago, ese tipo de cosas. A través del proyecto ELISI, pues nos ha permitido adquirir equipos como el equipo de microfluídica y nos ha permitido también colaborar con otras personas. que Somos gente de química, de física, de ingeniería, ahora que nos hemos abocado en este proyecto. Y sumado a esperato, que, que aporta parte de esa otra, de otra cara más, más biomédica, ¿verdad? pues juntos hemos llegado hasta, hasta crear estos apasomas.